Próximo arribo a la estación. Terminal La Paz. Poder de asignar Por su seguridad, ningún pasajero debe permanecer a bordo. Por cooperación. operación. Gracias. Próximo arribo a la estación. Los Reyes. Poder de asignar Por su operación. Gracias. Próximo arribo a la estación Santa Marta favor, de agilizar, presento, por cooperación Gracias Próximo arribo a la estación Acatitla favor, de agilizar, presento, por cooperación Gracias Próximo arribo a la estación Peñón Viejo Toma de agilizar su sí, texto Por cooperación. Like sí, operación release, Gracias Próximo, arribo a la estación Quelatau Toma de agilizar su texto Por cooperación. operación Gracias Próximo, arribo a la estación De Balcates de agilizar su texto Por cooperación. operación Gracias. Próximo arribo a la estación. Canal de San Juan. Probar de asistir al defecto por cooperación. Gracias. Próximo arribo a la estación. Agrícola Oriental. Probar de asistir sí, al por cooperación. Gracias. Que Gracias. Próximo arribo a la estación, Terminal Banditlan, correspondencia de las líneas 1, 5 y 9. Este Por su seguridad, ningún pasajero debe permanecer a bordo. Por su operación, gracias.